Amigos, amigas, adolescentes, familia de nuestra querida provincia de Entre Ríos. Yo soy Leandro Bogado y esto es Contenidos en Casa TV. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ciencia. ¿Y qué es la ciencia si no es preguntarnos, preguntar, indagar? Dejarnos sorprender por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Saber que los fenómenos que suceden en casa tienen que ver con esto, con la ciencia. Y es por eso que aquí, en este programa generado por el Consejo General de Educación, salimos a preguntar a nuestros adolescentes de la provincia, ¿qué es para ellos la ciencia? Y esto nos contestaban. La ciencia para mí es algo que, que se muestra cómo va creciendo cómo las plantas, cómo eran antes los planetas. La ciencia es el conjunto de conocimientos racionales comprobados a través del método científico. Para mí la ciencia es el medio por el cual eh, científicos o personas especializadas eh, estudian eh, distintas ramas de la ciencia, eh, no sé ya sea ciencias naturales, sociales, geografía, economía, eh, química, eh, cualquier cosa, y en base a eso nosotros podemos vivir y eh, tenemos conocimiento sobre el mundo y eh, sobre todo. La ciencia para mí es todo aquello que estudia el mundo. Eh, las ciencias son conocimientos que tienen eh, ciertos procesos de investigación, eh, métodos eh, para llevar a, a una posible hipótesis sobre el objeto estudiado. La ciencia es algo que estudia el ser humano. Es la rama del saber que se basa en los objetivos de cada materia. Es sí, una materia especializada por personas que buscan... Eh, Profundizar el estudio sobre un ser vivo o un objeto en específico. Para mí la ciencia es investigar y tener conocimiento para crear grandes cosas. Las ciencias son el estudio, eh, la investigación y la explicación de diferentes fenómenos, ya sea naturales o artificiales, que el ser humano no se esperaba y no puede explicar. es que la ciencia nos transforma y nos coloca en el centro de la escena, al ser nosotros los que salimos a investigar, a preguntar y a preguntarnos para ir descubriendo, vamos recorriendo un camino acerca del tema y así vamos nosotros siendo los científicos. Es por eso que elaboramos esta pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia?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 Para eso sirve la mirada científica, para conocer, para conocernos, para entender, para tratar de ser mejores personas. Claro, porque esa es la idea, la de convertirnos en creadores, en transformadores. Y ese es el desafío que nos propone la ciencia. Porque cuando salimos a investigar, a indagar, eh, y vamos buscando esas respuestas, es que empezamos a ver en nuestro entorno. Y nos damos cuenta que lo cotidiano se transforma en fenómenos. Pero ya vamos a continuar hablando acerca de esto de la ciencia. Ahora vamos a una pausa y enseguida volvemos.